Gracias por estar junto a Bella la Televisión. Vamos a hacerle la invitación para que usted se comunique con nosotros. 720 -50 222 el número que sale en pie de pantallas para que participe del programa, las consultas, observaciones. Habilitamos en todos los espacios informativos. Para nosotros muy importante su comentario, la consulta, su participación. Eh, para el eh, Departamento de La Paz, para el municipio de La Paz, de hecho, ha sido muy complicado tratar de entender lo que está ocurriendo eh, en el municipio, en la alcaldía. Por un lado, se tiene el caso Terza, y eso está siendo investigado, corresponde en una etapa, y a las declaraciones, el concejal Ciñani con detención domiciliaria, eh, se están tomando las declaraciones, pero sale nuevamente, y lo hemos visto hoy a través de una publicación que ha hecho por las redes sociales, la concejal Cecilia Chacón, ...para hablar de las irregularidades en la adquisición, en los terrenos... ...en los títulos de propiedad de Edwin Saavedra en la curva de Holguín, ...por lo que hemos entendido, tenía 26.000 metros... ...pero en la actualidad la misma señala 47.000 metros... ...¿qué es lo que ha ocurrido en ese interín? ¿Cuáles son esas observaciones? Hoy hablaba también el abogado de la concejal Chacón. Rogelio Maita, quien está con nosotros ahora en los estudios para abordar este tema y quiero darle la más cordial bienvenida, doctor. Muy buenas noches, es un gusto. Buenas noches, Gabriela, un gusto también estar acá, un saludo cordial a la audiencia. Yo le hice algunas consultas antes de empezar la entrevista, doctor, y esas están vinculadas precisamente a tratar de entender qué es lo que ustedes estaban pidiendo. Porque hoy salía muy molesta la concejal Chacón a través de un video fuera de la conferencia de prensa por las redes ¿Sí? sociales para decir... Que el alcalde se pronuncie y la alcaldía debe, debe investigar este tema. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se tienen estas observaciones? ¿Cómo se da esta ampliación, doctor? ¿Por qué tenía antes Edwin Saavedra 27 mil y hoy estamos hablando de 47 mil? Así nomás, duplicar y pasar incluso lo que tenía. Eh, inicialmente, Gabriela, comentarte a ti, comentarle a la opinión uh -huh. pública que más que ser abogado de, de la concejal Cecilia Chocón, yo soy un paseño indignado uh -huh. acá. Y, y tal vez esta indignación la, la tengo porque eh, tengo una mejor comprensión de lo que ha ocurrido en términos jurídicos. Como ciudadano. Como ciudadano. Y estoy actuando en ese sentido. ¿no? O sea, eh, a mí me consultaron este tema, yo lo revisé, lo analicé, todavía hay... No quería eh, salir públicamente, personalmente, esperaba que lleguen algunos documentos más, pero... El domingo terminaron de sacar un video en, lleno de mentiras, ¿no? sino que todo estaba eh, impecable en este tema de la curva del bien. Y no es así. Entonces, un poco para, para, para, para responderte, Gabriela, lo que, lo que ha ocurrido eh, es la construcción de una legalidad aparente. El señor Saavedra compró el año 94, 26 mil metros cuadrados, hizo una secuencia... ...de escrituras públicas, ya, para crear esa, esa legalidad aparente. Y, y bueno... En 1994, Edwin Saavedra adquiere estos 26 mil metros cuadrados. Sí, a través de una escritura pública que por el momento está desaparecida. Estaba en la alcaldía, sabemos, se le siguió el rastro a esta, esta escritura pública... ...pero convenientemente la hicieron desaparecer. Okay. O sea, no se la encuentra. Esta escritura es la 482, quebrado 94... Eh, esperamos que ante la presión que se está haciendo en este momento, pues la hagan aparecer. Esta escritura pública ¿qué decía? Que Edwin Saavedra Toledo estaba comprando 26 mil metros cuadrados pero no eran cualquier 26 mil metros cuadrados, era en 30 lotes de terreno porque para ese entonces se había aprobado la urbanización de ese, de, de, de ese espacio, ¿ya? Entonces eran 26 mil no en un bloque, digamos así, sino en 30 lotecitos. Hasta ahí todo parecía normal. Luego hemos descubierto ya que el año dos, eh, 96 hacen una segunda escritura pública. La dos, dos años después. Dos años, okay. La 216 quebrado 96. Y esta resulta uh, muy develadora. ¿ya? Esta tampoco, por si acaso, hasta hace años atrás esto estaba en los archivos del Ejecutivo Municipal. Eh, en los últimos trámites las, las han hecho desaparecer. Ni Saavedra las muestra, ni el Ejecutivo Municipal que debería las exige. Todos guardan un silencio ahí que se antoja a cómplice. ¿no? Uh -huh. Y en este testimonio, que es del año 96, ¿ya? aquí en su cláusula primera se hace la confesión, ¿no? <risa> prácticamente. Ahí dicen claramente que Saavedra compró 26.216 metros cuadrados. Aparentemente, según este documento, los habría comprado por 150 mil dólares. Eso queda claro. Y este mismo documento, ya, en una cláusula segunda, nos, nos trae una supuesta aclaración. Una supuesta aclaración dice, perdón, dos años después, el 96, después dos años después, nos habíamos confundido. No eran 26 mil, era 40 mil 210 metros cuadrados. O sea, el mismo documento señala eso. El riqueza. mismo documento señala eso y de repente la extensión, la superficie del terreno ha incrementado. Pero para esto hay que tener en cuenta que el año 93 este terreno había sido urbanizado con una resolución municipal y todos esos requisitos ahí. Para eso el terreno había sido medido. Se había sido medido cómo ha crecido, de los 30 lotes cuál ha crecido más, cuál ha crecido menos, o sea, es absolutamente ilógico. ¿Ya? Esto lo hacen en el proceso de construcción de esta legalidad aparente. Uh -huh. Después hacen una tercera escritura pública, la 255 quebrado 96. En esta escritura pública, ¿ya? que dicen que es de ratificación de venta, ¿ya? introducen una mentirota. ¿ya? En esta escritura, dice que con esta primera escritura, la 482, esta que anda desaparecida, desde el principio habían vendido 4.210 metros cuadrados. O sea, y así con, este, con esta secuencia de tres escrituras, solapan la verdad y hacen aparecer en una, una secuencia de escrituras públicas como que si siempre hubiesen vendido 40.210 metros cuadrados. Hasta aquí... Eh, Saavedra había ganado prácticamente 14.000 mil metros cuadrados. Pero hasta ahorita tenían un título de propiedad. Entonces tenían adicionalmente que conseguir el registro de derechos reales con el incremento de propiedad. Eso no es tan sencillo porque derechos reales solo puede cambiar las superficies eh, con una orden judicial. Entonces se van a inventar un proceso trucho. Es, eso lo hace que el año 90 y, 97. Siguen un proceso, un, un juicio. Conseguimos también copias del, del, del, del testimonio de ese juicio. Es un juicio particular. Eh, para esto. Saavedra aparentemente compra otros dos terrenos, uno de 2.500 y otro de 5.000, ya tiene tres terrenos, ¿no? Uno que había de alguna manera lavado su título y que ya tenía 40.000, otro de 2.500, un tercero de 5.000. Totalizaba los 47.000, al menos en estos documentos, ¿bien? Y con este proceso de fusión, que eh, es un proceso irregular, tal vez esto sea muy, muy técnico, jurídico, ¿ya? Lo hacen a través de un proceso que se llama voluntario de fusión de partidos, que no existía en nuestra legislación. Pero el 98... El, el, 90, el, el 97. El 97 lo hacen? Lo hace, no existía. ¿Qué significa este? este bueno, es, es, no es, significa? Es, es un proceso trucho. Lo hacen ante un juez uh -huh. que eh, eh, además era incompetente, era un juez de partido, no, no, no podía resolver este, este tipo de procesos. Y lo hacen en el tiempo récord de cuatro días hábiles. El, También, el 19 puede. de diciembre del, mm. eh, de 1997 entró en la demanda y el 23 ya tienen resolución, sentencia, digamos así, todo oleado y sacramentado. Y además en este proceso para hacer una fusión de partidas que debería meritar otro tipo de proceso necesitaban acreditar un certificado de catastral de que los predios estaban juntitos. ¿Ya? Y no había eso, porque no hay que olvidarse que lo que compra Saavedra son 26 mil metros en 30 lotes de terreno. Pero igual, el, el, el, el, el juez de ese proceso les permite esta situación que es absolutamente irregular, con otra vez es una mentirota enorme también, ¿no? Porque dice que a través de esta escritura pública, la 482, ¿ya? a través de esta escritura pública, en que sea. Pero el juez. Miente acá porque dice a través de la 482 se han vendido mil metros cuadrados. Cuando, Cuando La documentación 27. dice que era 26. Uh -huh. Pero el juez dice eso y además, uh -huh. le, ¿qué le permite? Le permite y dice, eh, tiene que hacerse o inscribirse los mil Ahí ya les da la superficie. ¿ya? Y adicionalmente, les dice debiendo registrarse en una nueva partida sus 47 mil metros cuadrados así logran una matrícula del de registro del derecho de propiedad, un registro lavado, limpiecito, que ya no tiene antecedentes, porque le han generado una nueva partida y esto es lo que exhiben funcionarios municipales de, de, y esto es lo que exhibe el personal de, de, de, de Saavedra diciendo que tienen títulos ¿Ya? y esto ¿Cómo so, denominamos entonces a este título? ¿Es un título adulterado, falsificado, eh, trucho, no sé cuál exacto, es el título? Eh, todos esos adjetivos valen uh -huh. para calificar esto, ¿no? Tiene una apariencia de legal, de legalidad, pero en el fondo no responde a la legalidad. Ahora, aquí hay dos elementos más. Esos 14 mil metros cuadrados, ¿a quién le pertenecían? ¿Ya? Uh -huh. Y segundo, o sea. ¿Cuál era la obligación de los funcionarios municipales? ¿Por qué eh, este cuestionamiento hacia ellos? No. Primero, esos 14.000 mil metros eran municipales. O sea, todos los datos claro, porque, que se ha obtenido. Pero no tiene que pertenecer a alguien. ¿no? Tiene que te uh -huh. Eran cor, eh, la curva de Holguín era una, eh, no era una explanada, ¿no? Uh -huh. o sea, de, eh, era una superficie irregular y en la parte de arriba es, estaban esos, aparentemente esos, los, los, la superficie que tenía propiedad privada. Pero todo lo demás, los aires de río, eh, los taludes, eh, correspondían a propiedad privada o municipal, municipal. más bien. Uh -huh. Ocurre que hace 20 años atrás la propiedad municipal muchas veces no se registraban derechos reales, no, no había un título, eh, pero estaba en la ley. Ya, y, se, y obviamente se oponía el título privado a lo demás que era eh, público digámoslo así ¿no? eh, ¿qué debieron hacer? Eh, si tenemos entendido eso, que esos 14 mil eran municipales, ¿qué debieron hacer los funcionarios municipales? ¿Y, ¿o qué hicieron? digamos el, primero en el año, el año 2000 en la gestión de Juan del Granado se dio cuenta perfecto de lo que estaba ocurriendo y, y dio una pelea a capa y espada o sea Frenó todo lo que se estaba haciendo y eh, cuestionó todas estos, estos, estos, eh, est estas situaciones. Eh, inclusive eh, se refiere a, a, a esto como oh, situaciones que lindaban con lo delincuencial y lo criminal. ¿ya? Hace aseveraciones... El 2000 de ese, Juan del Granada. Por, porque eso se paraliza esa época, ex exactamente, ¿no? Exactamente, del El 78. Eh, pero una es la historia con Juan del Granado y luego otra es la historia pasado el año 2000 en la gestión de Luis Revilla, O sea, cambia la figura. En eh, el 2013 empiezan a, a eh, darle luz verde a los proyectos de Saavedra y le permiten, le, le, dan muchas permisibilidades para poder realizar, gestionar su proyecto. O sea, los funcionarios municipales debieron observar lo que Juan del Granado estaba observando. Y debieron decir, bueno, aquí hay una situación irregular, estos títulos no están bien, esto de, es propiedad municipal, e inclusive irse a juicio, pues, para que, uh -huh. para que ahí se defina quién tiene la razón. Estos 14.000 mil eran terrenos municipales. Tenía 26 mil más, los 14 mil llegan a 40.000 mil. Sí. Pero estamos hablando de 47 mil, ¿qué pasa con estos 5 eh, Para hacer la fusión... Esos Teóricamente 2000, 5.000 y 2.000, exactamente. Pero estos 14.000 metros cuadrados correspondían al municipio. ¿Hay un daño ahí? Hay un daño. Un gran, un gran daño económico. Un gran daño económico. O sea, eh, hace unos días atrás, uh, el deber ya sacó una uh -huh. publicación y en su publicación uh, trataban de valorar ese, ese, ese, ese, esos terrenos. ¿sí? Y se hablaba de que podría costar alrededor de unos 2.000 dólares al metro cuadrado. En metro cuadrado. Uh -huh. Entonces, estábamos casi por 30 millones de, de, de dólares, casi 200 millones de bolivianos, que serían estos, estos 14 mil sí. metros cuadrados. O sea, eso, eh, por un lado, está el tema del dinero. Por un lado, los 200 millones eh, de bolivianos sí. de daño económico al municipio, este, este dinero no ingresó a las cercas municipales porque se ha alterado. no se conservó sí. ese terreno como área verde, como área forestal, ¿no? O sea, o sea, ni se conservó, se vendió, no lo tiene, no hay ingresos, o sea, es un no, daño, es un daño no, económico. Es, es, sin lugar a dudas que, que, es, que es un daño económico. Es un daño común y lo que puede ver, o sea, ahí que, que se advierte, digamos, a o sea, ver. se advierte que hay oh, un grave, un, un, una grave negligencia de funcionarios municipales y pensando mal, inclusive, tal vez act actitudes dolosas, ¿no? Malintencionadas. ¿ya? Eh, y es preocupante porque eh, en la tarde de hoy, por ejemplo, el secretario de Planificación Municipal salió diciendo que, bueno, eh, echándole la culpa bueno de derechos reales que de, de debió haber eh, visto este juez eh, del 97, ese juez de partido, ¿no? nosotros no acreditamos el derecho de propiedad. Perfecto, o sea, funcionario municipal no acreditan derecho de propiedad, pero tienen la obligación de defender la propiedad municipal. O sea, uno no presenta su, su, su título para que el funcionario nada más la mire, sino para que lo revise, para que lo evalúe, ¿no? Eh, vimos un poco por, por esa duda, yo pedí que me faciliten varios trámites similares al cambio de uso de suelos y demás que siguió Saavedra en el municipio, ¿no? Y en otros trámites les hacen un montón de observaciones a la gente, ¿no? Trámites similares, Trámites dice. similares, uh -huh. análogos, ¿no? O sea, de, de cambio de uso de suelos y demás. Eh, revisan el título al derecho y al revés, piden más documentación. En este caso, es más, sin documentación le han hecho el trámite en el cambio de uso de suelos. Para hacer como que un resumen, doctor, me permite... Eh, se tienen estos 47 mil, existe ese documento que están mostrando, el documento, la nueva partida que me decía, que se, está, que se está mostrando y que sobre eso, sobre ese documento se va a derechos reales después de ese proceso. ¿Cuál es la responsabilidad de derechos reales de acuerdo a lo que decía el mismo funcionario? Porque usted me decía, para cambiar eh, la, la ampliación del terreno o esos términos tiene que existir una orden judicial. Exactamente, y se la construyeron a través de este proceso trucho de fusión de partidas. Por eso le digo, para tener en claro, ¿cuál es la responsabilidad uh -huh. del municipio y de derechos reales sí. en este tema? Derechos reales, en su momento, lo uh -huh. que debía hacer es observar y decir, no puedo cumplir la orden trucha del juez porque no es de un juez competente uh -huh. y en un proceso legal. Tendría que haber manifestado la irregularidad. No lo hizo en su momento. Perfecto. ¿Y cuál es la responsabilidad de los funcionarios? Uh -huh. Que cuando primero no debíamos ocultar los documentos ¿no? si estaban ahí si se daban cuenta que las cosas estaban mal que les eran irregulares tenían que encauzarlos tenían que cuestionar inclusive deberían iniciar procesos legales para defender esos 14 mil metros cuadrados este títulos, estos títulos tienen apariencia legal hay que destruir esa apariencia legal ¿cómo se destruye? en procesos judiciales Pueden ser procesos civiles eh, para encarar la nulidad de, de, de, de, todas, de todos esos actos que se realizaron, que son truchos. Eh, pueden ser penales, ¿ya? porque eventualmente puede interpretarse que hay falsedad ideológica, lo que llamamos los abogados. no Hay documentos que son auténticos, pero la información que hay es falsa. ¿no? Eso debieran hacer los funcionarios municipales. Pero es lo que no hicieron. Hicieron toda, todo lo contrario. Hicieron todo lo contrario. Primero, que... Llevaron adelante procesos sin los títulos. O sea, eh, los eh, concejales estaban a ciegas. O sea, lastimosamente en su momento ah, ah, hubieron varios que no reclamaron, debieron reclamar. Yeah. Pero para que eh, esto no salga a la luz, convenientemente ocultaron información. Ahora Del este... Ejecutivo al Consejo Municipal. Ahora, estas tres partidas que usted señala mm, no existen en el municipio, Estos, perdón, escrituras. Eh, ¿Cómo las obtiene? Porque yo le escuchaba a la concejal, se la Echa hecho conocerla, tuve que investigarlos. Pues no es por el conducto, no existe en el municipio, o sea, se está encubriendo, ¿puedo entender eso? ¿Se ocultó la información? Nosotros tenemos una seria sospecha de que se ha favorecido a Saavedra y para favorecerlo se ha ocultado información. O sea, eh, por qué Todas las gestiones, inclusive este tema de, de, de Juan del Granado y demás, sí. debieron estar en los antecedentes de los trámites, pero no estaban. No estaban. Creo que convenientemente se ha esperado muchos años sí. para que como la gente sí. se olvide y demás, eh, para retomar esto, ¿no? Entonces, eh, convenientemente se los hizo desaparecer. Ahora hay una petición de informe en sí. curso que debería responderse este 26 eh, próximo, ¿no? En el que se ha, pedido, como ya se ha identificado los, las escrituras, se ha pedido uno a uno al Ejecutivo que las exhiba. Vamos a ver, el 26 lo harán o no, ya ante anteriores pedidos, o sea, han encontrado formas para evadir. ¿ya? Ahora ya es mucho más específico porque en las últimas semanas se ha logrado tener. Mucha más información, mucha más claridad. Esto, esto que ahorita estoy enseñando no es algo que eh, se haya conocido antes. Se ha encontrado, si se quiere, la punta de una maneja y se está jalando. Se está jalando. No sabemos cuánto más se pueda conocer o cuánto más se pueda acreditar las irregularidades que se han dado. En este caso, doctor, la eh, alcaldía tendría que entregar, eh, ya en una instancia, le digo porque estoy conocedor del tema, de investigación, una audiencia que se, que se convoque eh, sobre este caso, tendría que mostrar los documentos porque se ocultaron, dónde están, van a solicitar. Tienen que explicar, tienen que explicar, pero a estas alturas eh, la explicación ya resulta siendo insuficiente, ¿no? Porque está claro que ha habido funcionarios que han incumplido deberes. Uh -huh. eh, no quisiéramos que pensar que han sido uh, conductas, conductas dolosas, pero es un proceso. ...que está llevando adelante y la concejal Cecilia Chacón eh, de fiscalización y obviamente en ese proceso de fiscalización se, de, se deben de acumular toda la información posible. ¿no? pues Cerrando con algunos puntos de la entrevista, doctor, eh, Juan del Granado en determinado momento decía eh, hay, hay observaciones y, y este podría haber sido el antecedente... Para que no se entienda como un tema político esto, porque si bien Juan del Granado hacía todas estas observaciones, alguien de piensa y él habla de una acción política contra la gestión de Luis Revilla, o sea, ahí no entendemos el tema, porque usted está hablando estrictamente de documentos y no así de, de un afán político, de desprestigio a, a un partido político, a la redundancia. No, no, no. Creo que a ratos uh, estas situaciones la, probablemente se den en, en coyunturas muy particulares, pero oh, creo que ahí hay decisiones que se, que se deben tomar ¿no? en qué es lo prioritario, defender los intereses de la ciudad, defender la verdad ¿no? o callarse a lo que pudiera ser delitos. ...por un cálculo político, y, y creo que eh, personalmente yo, yo, yo, yo no tengo duda, ¿no? o sea, pues el, el, cálculo, el cálculo político que, bueno, que se vaya a, a, a un hoyo negro, o sea, se tiene que defender por principio la verdad y los intereses de, de, de, de, del municipio. Acá, Gabriela, hay una cuestión que personalmente yo lo conozco muy bien, ¿no? Y acá está el interés, por un lado, de personas que tienen mucho dinero. A Sánchez de Lozada yo le hizo doblar un gasoducto para llevarse energía a su mina. ¿no? La gente que tiene millones a ratos eh, quiere hacer lo que le dé la gana. que tienta, eh, tiene el poder del dinero para hacerlo. ¿no? Y eh, enfrente está el interés de la colectividad. ¿Ya? Y la colectividad para defenderse elige pues autoridades, autoridades que hagan cumplir reglas, que hagan cumplir uh -huh. normas, que hagan lo que ella no puede hacer. Y en este caso, a mí me apena mucho, pero hay autoridades que no han hecho lo que deberían de hacer. Eso, eso, uh -huh. eso es lo grave y, y, eso, y eso es lo triste también, Gabriel Cero con esto... Doctor, esto se presenta ante la Fiscalía como corresponde, denuncia, ¿cuál es el procedimiento con estos elementos que ustedes tienen? Bueno, se ha ido, se han ido eh, inicialmente al requerimiento de la Fiscalía se ha presentado todo lo que se podía cuando lo requirió. Mm. Eh, en los próximos en los días se seguirá concluyendo y acumulando más información, hay varios procesos encaminados, y una vez que se tenga todo eso, esto debe desembocar en algo, y es obviamente en, en un análisis, un, una toma de posición, y eventualmente la remisión también de todo lo que se consiga como información al Ministerio Público. De momento van a esperar este 26 y reporte. Es, es uno de los hitos mm. importantes, veremos si, si, si por fin aparece este, esta, esta escritura desaparecida sí. ahí que, que, que no, que, de la que no han querido dar cuenta. ¿no? ¿Por qué les di la consulta? Porque si bien tienen estas observaciones y no hay respuesta, es responsabilidad también como ciudadanos sí. llevar a la instancia que tenga que ser para su investigación. Sí, sí eventualmente estoy seguro que ante la, a la fiscalía no le van a poder sí. decir, ¿no? A la fiscalía van a tener que entregar los documentos o decir que se han quemado, desaparecido, que se los han comido los ratones, no sé qué dirán, pues... Uh -huh. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Siempre eh, bienvenido. Usted, Gabriela. Vamos a una pausa y entonces retornamos con más.